¿Qué tal mis amigos? Un honor para mí presentarle nueva vez todas las informaciones en el ámbito internacional, nacional y por supuesto en el ámbito local en esta que es su fuerza informativa sobre todo. En tan solo 60 minutos estaremos presentándoles las principales informaciones acá en su espacio, la fuerza informativa sobre todo. Iniciamos inmediatamente con los titulares en el ámbito internacional Terremoto deja cuatro muertos y más de 20 heridos en China. Laboratorios chinos creen poder detener la pandemia sin vacuna. También violenta protestas en Chile por falta de alimentos durante la cuarentena. Presidente de Estados Unidos acusa a la OMS de ser marioneta de China, mientras que China acusa a Trump de querer eludir sus obligaciones ante la OMS. En el ámbito nacional, empresarios apoyan medidas de reapertura del gobierno, mientras que aumentan a 13.223 los casos de coronavirus en República Dominicana, con 498 nuevos infectados. En el ámbito local regional, cámaras de seguridad Cactan el momento en que ultima mujer en San Francisco de Macorís. También director del Comando Regional Noreste de la Policía. Aseguran, avanzan las investigaciones sobre mujer ultimada en esta ciudad. ADP se opone a la realización presencial de las pruebas nacionales. Presidente de la ADP denuncia kit de alimentos para estudiantes. Nos llegan a San Francisco de Macorís. Presidente del Colegio Médico, asegura autoridades de la provincia de Duarte están actuando correcto, correctamente ante el COVID-19. Edenorte, asegura que no ha aumentado tarifa eléctrica, dice aumento es por 24 horas de energía. Esta y otras informaciones luego de una brevísima pausa. No se despegue de su, de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo... A ustedes las gracias mis amigos por permanecer en esta que es su fuerza informativa sobre todo Bien, ya entrando con las informaciones en el ámbito nacional eh, Empresarios apoyan medidas de reapertura a la economía por parte del gobierno. Veamos. Ya que le va a, a establecer un, un canal de respiración a las pequeñas y medianas empresas que tanto lo necesitan, porque han sido las más afectadas. Lo bueno que ya por lo menos hay negocios que lo van a abrir ya a partir del miércoles, del 20 de este mes. Y eso no va a reivindicar todas las ventas, va a poner más sí. movimiento, el toque de que detenga te hasta las 7, también nos va a mejorar. Bueno, estamos un poquito mejor ahora porque no estamos con ese dinero. También va a llegar a las 5 de 3, tú me, te, te, te, te... Te la parte y ya nosotros tenemos que espantarnos todo o sea, esto. Estamos con dobramos, uno trabaja más que tomando presión, cliente, que no todo Entonces Uno tiene que estar en la calle tirado porque no vive de día a día. Caballero, tenemos que trabajar porque los compromisos siguen igualitos. Si uno no hace su diligencia, nadie, a mí no me ha salido nada del gobierno ni nada de eso. Bien, ahí escucharon las diversas declaraciones sobre la valoración, ¿verdad? De la reapertura de la economía. Decirle que usted también puede eh, mostrar su opinión acá, ¿verdad? ¿Qué usted piensa de la reapertura? ...de la economía llamándonos al 809-725-0707. Repetimos, 809-725-0707. Bien, mis amigos, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional... ...y es que el Ministro de Salud Pública informó que los casos positivos de coronavirus... ...aumentaron a 13,223 con el registro de 498 nuevos infectados... De acuerdo con el boletín 61, los, las muertes ascienden a 441 con siete difusiones nuevas. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indicó que 598 personas estaban ingresadas en hospitales, de los cuales 136 estaban en unidad de cuidados intensivos y unos 59 estaban bajo ventilación. A partir de mañana miércoles 20 de mayo Se iniciará la reapertura gradual de la economía del país Después de más de 50 días en estado de emergencia Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas Ministro de Salud Pública En la región de las Américas el total de casos confirmados ascendió a 2.017.811 casos confirmados, de los cuales en el día de ayer se reportaron 50.879 casos. El número de defunciones en las Américas, 121.609 casos. ...con un total de 2.810... solo en el día de ayer... ...en la República Dominicana... ...el comportamiento es el siguiente... ...se han reportado 13.223 casos confirmados... ...de COVID-19... ...de los cuales 498 casos nuevos... ...corresponden al día de ayer... Con un total de 2.035 aislamientos hospitalarios, 3.962 domiciliarios y 6.785 casos recuperados. El total de fallecimientos, 441, 7 defunciones correspondieron al día de ayer, con una tasa de letalidad que continúa descendiendo y se sitúa en 3.34%. El número de casos descartados, 45.134 y el total de muestras procesadas, 58.357 de PCR. La tendencia de pruebas positivas y negativas puede ser vista en esta eh, gráfica con el total de tamizados en azul y el total de positivos en color verde. También escucharon eh, parte del boletín número 61 de salud pública ofrecido por el ministro eh, Rafael Sánchez Cárdenas. Mis amigos, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Usted no se despegue de su televisor porque luego retornamos con las informaciones locales, regionales, en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Bien, mis amigos, y nosotros ya entrando con las informaciones en el ámbito local, y es que las cámara cámaras de vigilancia captaron a los autores del asesinato de una mujer eh, ocurrido la mañana, de este lunes en la comunidad de Mirabel, específicamente frente a frente a la zona franca de esta ciudad. En las imágenes se, pueden, se puede apreciar el momento en que los malhechores persiguen a esta mujer y le disparan desde una motocicleta en marcha. La fallecida ha sido identificada como Sifora Joanca Rosario Ten, conocida como Suri, eh, mientras ésta se dirigía a su trabajo en el residencial Nestalip de, de esta ciudad, los autores eh, emprendieron la huida inmediatamente cometieron el hecho. Ahí pueden observar en la foto de, de la mujer, la cual fue eh, ultimada de un disparo. Y nosotros acá, esas imágenes las estamos colocando con el fin ¿verdad? de que las autoridades puedan apresar a... Los autores de este lamentable suceso donde esta mujer perdió la vida a consecuencia de recibir un impacto de bala. Ahí pueden observar nuevamente las imágenes, como las personas eh, tan pronto cometen el hecho, ¿verdad? Giran y retornan nueva vez a la ciudad, ahí más de cerca las imágenes, ¿verdad? Y las autoridades están eh, trabajando tras la pista de este caso y nosotros Esperamos que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. Bien, mis amigos, y es que nosotros, continuando con las informaciones locales, el General de la Policía, Eduardo Alberto Ten, quien comanda la Regional Noreste, aseguró que avanzan las investigaciones sobre la muerte de esa mujer la cual fue ultimada por dos individuos a bordo de una motocicleta vamos a escuchar las declaraciones del general Estamos investigando Las investigaciones que han pasado hasta el momento Van avanzadas Van avanzadas Desde que concluimos le vamos a anunciar inmediatamente lo vamos a citar a través de la vocera para yo mismo darle las declaraciones eso no es alto no es grabaron nada no es alto o sea que se vea el simple hecho que andaban persiguiéndola para quitarle la vida o sea eh, pero las investigaciones van a arrojar realmente la circunstancia y el motivo de por qué entonces asesinaron esa Diría con pena esa, esa eh, dama franco Bien, ahí escucharon las declaraciones del de director regional del Comando Noreste, eh, el comandante Alberto Ten, quien hablaba de que las investigaciones ya se, eh, están avanzadas y que bueno, y que ojalá sean apresados y posteriormente sometidos a la acción de la justicia estas personas. Fíjense, nosotros ya continuando con las informaciones en el ámbito local, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de esta seccional Duarte ADP, el maestro Sisto Gavín, dijo que dicho gremio se opone a la realización de manera presencial de las pruebas nacionales debido a la situación que se vive por el coronavirus. Escuchemos. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores ha fijado una posición de oposición a que el Ministerio de Educación realice de manera presencial las pruebas nacionales en las actuales circunstancias. El año escolar, que había avanzado ya un 70% al 12 de marzo, todo lo demás ha sido suspendido, excepto... Lo, el acompañamiento virtual que están haciendo nuestros eh, docentes con los estudiantes y sus familiares. Por lo tanto, no entendemos el porqué, el afán del ministerio de convocar a 100.000 estudiantes, a miles de maestros, a miles de personal administrativo, eh, sin, eh, en un momento en eh, que está la pandemia del COVID-19. Perfectamente se puede... Eh, asumir otra modalidad para lo de las pruebas nacionales pero nosotros nos oponemos eh, de que sea presencial porque no es cierto que ningún protocolo con tanta gente en los centros educativos va a permitir, va a evitar posibles contagios que eh, pudieran haber con la actual situación Bien mis amigos, si realmente es así estas pruebas nacionales ya más de 100.000 100, estudiantes verdad, para esta prueba y esto puede convertirse en, en un real problema con estos posibles contagios de coronavirus, los cuales, aunque realmente debemos de reconocer que van eh, en detrimento, pero aún no hemos llegado al límite. Tenemos una llamada buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Arimendi. Buenas tardes porque eh, mira yo soy de las personas que creo que las pruebas nacionales deben eliminarse por este año y mandarle su, su certificado a cada estudiante de cuarto y eliminarlo porque no creo que someter a un joven a un estudiante con todo el estrés quizá personas que se le han muerto dentro de su familia estudiantes quizá contagiados no creo que sea el momento para someterlo a una prueba nacional porque sabemos que aparte de la clase se le da una clínica a estos estudiantes, que es un reforzamiento que se le da, que no se le ha dado. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que no se han podido concretizar, que no creo que tengan la capacidad los estudiantes ni por internet, ni en la... En la escuela No creo viable eso de que le den una prueba nacional No podemos Jorge adelantarnos A decir de la capacidad porque no sabemos qué metodología se podría implementar eh, Sobre esta realización De estas pruebas Sí estamos de acuerdo de que realmente Hay muchas personas, el mismo encierro Ha causado verdad eh, Mucho estrés potraumático Y otro, y otro tipo de, de Patología dentro de la psicología Pero nosotros eh, Entendemos de que se debe respetar, ¿verdad?, buscar algún mecanismo el cual manteng se mantenga el distanciamiento social y ésta puedan realizarse. Pero ahí ya pueden ustedes observar la posición de la ADP, los cuales están eh, opuestos a la realización de estas pruebas de manera física. Eh, bien mis amigos ustedes pueden también interactuar con nosotros a través de nuestra vía telefónica llamándonos al 809-725-0707 nosotros continuando con las informaciones y es que el maestro sisto Gavín también denunció la mañana de este martes que los kits de alimenticios no han llegado a más de 17 centros de esta ciudad Aseguró que el miner adeuda más de 4 mil millones de pesos a suplidores, situación que ha provocado que la entrega de estos alimentos sea de manera parcial. Vamos a escuchar a Sixto Gavín, presidente de la ADP de esta sección a Duarte. La distribución de los kits en los centros educativos ha sido de manera parcial porque el Ministerio de Educación adeuda alrededor de 4 mil millones de pesos en este país a una cantidad importante de suplidores, y entonces estos no asumieron. Escuelas, por ejemplo, en San Francisco Macorís no tan históricas como la Padre Hebrea, como la María Altagracia Paula, como la Santa Ana, como el Liceo Nueva... Eh, como el Liceo en Esperanza, entre otros, eh, son 17 centros educativos que hemos recibido en los últimos días el reporte de que a unos no le ha llegado nunca, como ya las que mencionamos, y a otras le llegó las primeras semanas y entonces jamás volvieron a entregar. Keys. De manera que eso ha sido de manera muy parcial y no ha garantizado que por ahí pueda llegar esa alimentación a todas las familias que la esperaban. Bien, ahí lograron escuchar ustedes eh, las declaraciones de Sixto Gavín, presidente de ADP, sobre estos kits alimenticios, los cuales han sido muy cuestionados por muchas personas, ¿verdad? Pero eh, estos son realmente necesarios. Imagínense ustedes aquellas personas que tienen tres, cuatro y hasta cinco eh, niños en centros educativos y que estos kits alimenticios pueden de servirle de algo, quizás no de mucho, quizás no es lo que se estuviera, pero ahí, bien, me dicen que tenemos una llamada, buena, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Buenas, adelante. Eh, yo yo le estoy llamando para hacerle, hacerle una sugerencia sobre lo que usted dijo ahorita, de, de, de que dijo el gobierno, pero ¿qué, será, ¿qué va a hacer de nosotros los pobres? Que no tengamos una tarjeta, que no tengamos quien no dé nada? Unos viejitos aquí trancados, sin qué comer y sin nada. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y también decirle, de, respecto a lo que estaba diciendo Sito Labín, de, la, de, la, de, la, de los alimentos de los niños de la escuela. Ajá. En Madrid ya y nunca le han dado un pan a los muchachos. Nunca. Después que cerraron escuelas, escuela, después de la cuarentena, nunca le han dado un pan. Sí, el, ma el maestro hablaba de eso y decía que en muchos centros nunca ha llegado nada y enumeraba unos 17 centros de esta ciudad y hablaba de la problemática existente. Sí, bien, ahí está. Eh, y era como le decía, ya la, la dama ha, ha corroborado esa versión de que no llegan los kits alimenticios a la escuela José Familia Ortega del Madrigal, y esto de verdad es preocupante, debiera, ¿verdad?, el Estado asistir. También la dama hablaba de lo difícil que se le hace a muchas personas eh, sobrevivir, y, ¿verdad?, una situación un tanto incómoda porque entendemos el cada punto eh, de cada quien. Por ejemplo, el Estado está haciendo dentro de lo que puede, ¿verdad?, para frenar este, este COVID-19, pero sin embargo también hay que entender que hay personas que viven del día a día, dado que el 62% de la economía dominicana es informal y esto trae mucha problemática, ¿verdad? A una persona que viva del día a día quedarse en sus casas, pero bueno. Bien, mis amigos, y nosotros continuando con las informaciones, ya en el ámbito local, el presidente del Colegio Médico, Dominicano de esta seccional Duarte, el doctor Marco Bonilla, expresó que los casos han ido disminuyendo de manera significativa en esta región, tanto en la intensidad como en la cantidad de este COVID-19. Vamos a escuchar a Marcos Bonilla. en este tiempo con la pandemia del COVID hemos notado que gracias a Dios ha ido disminuyendo sustancialmente los casos eh, tanto en la cantidad de, de personas afectadas como también la intensidad con la que está presentando ese síntoma así lógicamente también con la, la cantidad de, de funciones que está sucediendo eh, lo que siempre sí hemos dicho es que el Ministerio responde, da respuesta, basado en pruebas eh, en tangibles A un paciente que se le hace una prueba sale si positivo o negativo, ellos cuantifican ese Hay muchos pacientes que no se han hecho la prueba por cualquier razón que sea y ese el Ministerio no lo, no lo computa. Por lo tanto, no podemos decir que no es real, porque Va a estar real basado en estadísticas tangibles, pero es irreal basado en las clínicas que se, ha, que se presentaron. Pero, muy eh, bien, ya en la región, sobre todo en San Francisco y toda esta población, los casos han disminuido bastante y ciertamente cuando hacemos recorrido por los centros sanitarios, clínicas y hospitales, vemos que va a haber una gran disminución y se está casi.. Eh, igualando al reporte que dan a esta estadística del de ministerio eh, ¿Han salido algunos médicos contagiados para la promocionadora del COVID-19? Sí, sí. sí, hemos salido muchos eh, eh, para, para mitad de más de abril eh, teníamos cuantificados cerca de 70 médicos eh, afectados y eh, eh. gracias a Dios eh, la gran mayoría los de una manera rápida lamentablemente solamente tuvimos eh, una defunción digo un porque falleció la idea es que no hubiese habido defunción tuvimos una defunción que fue el doctor Enrique, que es aquí en San Francisco claro en el país han habido otros colegas que han fallecido por COVID eh, pero lo que estuvimos afectados gracias a Dios superamos eso. Lo considero que sí, considero que sí, porque deben recordar que esto fue una pandemia que se salió inicialmente de la mano por la agresividad en que se presentó, tanto en cantidad y la disminución en seres que había para atenderlo, los cuales se fueron supliendo eh, poco a poco en momentos con debilidades, en momentos con fortalezas, pero fue, fue logrando suplirse, tanto por el ministerio como por eh, cooperaciones eh, de empresas a nivel. escucharon al presidente del Colegio Médico Dominicano de esta seccional Duarte, donde hablaba, verdad, varios temas sobre esta pandemia del COVID 19. Nosotros eh, de Norte ha realizado un documento en el cual ha dicho que la tarifa energética no ha sido aumentada, tal como se ha dicho y vamos a pasar a darle lectura a este documento donde la empresa distribuidora de electricidad del nordeste, norte aseguró que los precios en la tarifa eléctrica se han mantenido estables en los últimos nueve años, cumpliendo así con la resolución de la superintendencia de electricidad, lo que se puede verificar ascendiendo al portal de esta entidad. De igual manera, la institución energética dijo que tres factores inciden para que, este periodo de cuarentena, los clientes realicen mayores consumos de energía eléctrica en sus hogares. Entre las razones por las cuales los usuarios del servicio observan un incremento en su facturación es que en estos momentos reciben 24 horas de energía eléctrica de manera interrumpida. Por igual, la empresa precisa que como consecuencia de que ahora la ciudadanía pasa más horas en sus hogares, esa situación provoca un mayor uso de los electrodomésticos. También que a esas dos realidades se suman el hecho de que desde hace algunos días prevalece en la zona altas temperaturas, conocida como el calor de verano, tal como indica con, al inicio de este periodo de cuarentena, Reiteramos que y garantizamos un servicio de calidad de manera oportuna e ininterrumpida a suministro de energía eléctrica y de manera continua. Bien, eso es parte del de comunicado, ¿verdad?, que asegura Edenorte que no ha aumentado la tarifa de la energía eléctrica. Nosotros hemos recibido denuncias de personas, los cuales han dicho que aún manteniendo eh, sus negocios cerrados han recibido una tarifa eh, un poco elevada, pero aquí está el documento donde la empresa asegura de que no ha sufrido ningún incremento en la tarifa eléctrica. Mis amigos, nosotros lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana, esperamos reencontrarnos con ustedes nueva vez en esta que es su fuerza informativa. Sobre todo...